La mierda. Abre, abre, abre los detenidos. Abre, abre los detenidos. Mierda, qué fuerte, ¿eh? Concha, su madre, qué fuerte. Ayúden, ¿eh? ayúden los detenidos, ayuden los detenidos. Ayuden con los detenidos. Agarre cada uno un detenido. Agarre un... Agarre un detenido cada uno, carajo.